Muy buenas noches. Bueno, lo dicho, nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos desilusionados. Somos un puto desastre. ¿Por qué? Pues muchas veces porque no sabemos adaptarnos. Y hay que adaptarse a todas las circunstancias del mercado. Hay circunstancias que son muy positivas y además bastante fáciles. Hay otras circunstancias que son negativas y además complicadas. Y hay otras circunstancias que son, bueno, pues, más bien sencillitas, que tampoco nos dan demasiado problemas, pero que, bueno, pues tampoco nos... ni fu ni fa, ¿no? Pero nos tenemos que adaptar a todo. Cada momento del mercado tiene su, su tempo. Y al final, si no nos adaptamos, normalmente, como tenemos miedo, solemos tener prisa. Y la prisa, como decía Estrada, es... Una trampa del tiempo. Una trampa que te pone, una zancadilla que te pone y al final la pagas, Eso es seguro. Bien. En fin, pues eso. Si sí, la es una trampa del tiempo y la paciencia es la madre de la ciencia, yo creo que hay que ir más por el lado de la paciencia. Porque si no... Al final, mmm, vas mal. Bien el mercado está guay, está, está muy muy interesante, a mí me está gustando cómo está comportando eh, ¿por qué haya bajado? No, no, no, no porque haya bajado, sino porque técnicamente está lo está haciendo correctamente bien eh, quizás eh, la zona lateral está un poquito ahí, rara vamos a ver varias altcoins que habéis pedido BNB, por ejemplo eh, Matic eh, y bueno, alguna cosilla que hay por ahí y se acabó ya se ha terminado una fiesta vamos a ver qué fiesta que ya no no está y qué ha pasado con mi dinero dios mío terrible vamos a verlo comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ¿qué es lo que ya no está entre nosotros? Dios mío, a ver, esto esto lo tengo yo un poquito mal. Bastante mal. Ahora sí se ven las cosas. Es que claro, luego digo que mirar aquí, mirar allá y, y no se ve una castaña. Y yo estoy aquí un poquito raro. Ah, aquí un poquito más a la derecha, así. Ah, ...molestando poco... <ríe> ...o procurando molestar poco... ...bien... Eh, ...Shiva no... ...Shiva ahora la vamos a ver... ...pero Shiva no es... ...Twitter... ...Twitter ha desaparecido... es missing... ...ya no está... ...símbolo incorrecto... ...a tomar por saco... ...ya no está en ningún sitio... ...ni en FTX... ...ni en ni nada... ...ni en nada de nada... ...¿por qué? ...porque ya, ya no existe... Ya no, ya, no, ...ya no cotiza... ...ahora pertenece a una sola persona... ...ya no es un ente público... ...ahora es un ente súper privado... ...el cual... ...además las cuentas que tiene que rendir a quien tiene que rendir cuentas no son las mismas. Es bastante menos. A mí no me cabe la menor duda de que volverá a salir a bolsa. ¿vale? Dice, ¿Qué ha pasado con las acciones? Pues las tiene todas Elon Musk. Las compró a un precio, se cerró, ese pre se cerró ese precio y punto, pelota, ya está. A cada uno que tuviera acciones de Twitter le han tenido que pagar ese precio en su momento. Punto. Ya está. Y se acabó. Cuando vuelva a salir va a ser igual, no, no tiene nada que ver decir esto que tenemos aquí, Twitter, a ver, este que está aquí en rojo por encima de mi cabeza, lo voy a quitar porque ya no existe, ya no existe, ya no está y se acabó, se, acabó, se cerró el grifo para él. Bueno, vamos con Bitcoin, nuestro querido Bitcoin que está, bueno, pues dentro de las dos líneas de tendencia que pusimos, bueno, la acelerada y la principal, ha vuelto a tocar, eh, fijaros que la acelerada, como eh, o sea, la lanzamos después de desapoyar en ella, ¿qué ha hecho? O sea, la ha perdido, ha retesteado, no ha podido, y bueno, nos vamos a la siguiente, vale. Bien. ¿Qué es lo siguiente en caso de que pierda esta? Pues la zona horizontal, que además está bastante clara. Vale. Aquí. 20.075 aproximadamente, 73,45 me acaba de marcar, ¿vale? Esa es una zona súper chachi, a mí me gusta. Pero la zona en la que estamos es mejor todavía, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, justo entre la zona esta, esta zona que acabamos de marcar, y la zona en la que estamos, fijaros, los máximos que se ha hecho. Entonces, lo lógico, lo normal, y lo que yo creo que posiblemente es que de esta zona no caiga, pero no es lo que yo crea. Vamos a ver... ¿Qué posibilidades hay de que caiga? ¿vale? Como muchas veces eh, ver el mercado desde la perspectiva de Bitcoin es complicado, se hace un poquito complicado, vamos a verla desde otro valor que nos puede hacer darnos una idea. ¿no? Ese valor, ¿cuál es el SP500? Evidentemente. ¿Vale? Ahora mismo, por la correlación que tenemos, nada más, no es por otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el SP500 está dentro de esta línea de máximos y esta línea de mínimos. ¿Qué le ha pasado? Pues bueno, pues desde que hizo máximo, ¿veis? Una, dos y tres a la tercera, ya tenemos una línea de tendencia, toque, perdió MA20, se fue a la inferior, ¿vale? Otra vez volvió a tocar arriba, perdió MA20 y se nos fue otra vez a la línea inferior. Ahora no ha llegado a hacer toque, ¿vale? ...pero si sí ha llegado a primer objetivo... ...ahora lo vemos... ...puede perder esta zona de soporte... ...que tiene aquí en la zona de 20.855... ...aproximadamente... ...si la perdiese con la EMA20... ...pues nos vendría otra vez a la línea de tendencia, ...con bastantes probabilidades... ...si el S500 hiciese este pequeño retroceso... ...normal y corriente dentro del camino en el que está... vale, ...no cambiaría su estructura absolutamente para nada... ...Bitcoin, ¿vale? Bitcoin podría hacer algo similar... ¿vale? Este en este, ¿no? Estábamos en este, ¿vale? Venirse a apoyar aquí en esta zona horizontal para luego eh, rebotar en caso de, ya veremos en caso de que. Hum, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Ahora seguimos con eso. SP500, volvemos otra vez a, a él. Objetivo que ha cumplido esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Que teníamos marcada con los 3900 aproximadamente, que fue este soporte este soporte bueno si lo estirásemos hacia aquí vale veríamos que esto, todas estas zonas también igual aquí fue resistencia bueno pues tocó una vez ha llegado al objetivo vale por fin objetivo número uno number one cuál es el objetivo que tenía que hacer ahora pues bueno pues intentar consolidar en la zona pasarlo apoyarse en ello bueno pues consolidar de una forma bien vale en condiciones para para qué pues si consolida qué podemos esperar ir a la línea de tendencia principal en la zona de 4100, que es la que bueno, pues vengo diciendo que creo que puede ser el máximo de ese de movimiento alcista, al menos por el momento, que no nos si el mercado no nos da otras, otras alternativas más allá de todo esto, no, ya lo iremos viendo, pero en principio creo que es el movimiento que puede tener ¿Qué retroceso además de este puede tener el SP500? Pues bueno eh, un retroceso bastante bastante normal y corriente que sería el venirse ...a esta zona de máximos que hay aquí... ...¿vale? La zona de 3.809... ...3.810... ...aproximadamente, ¿vale? Que bueno, podría coincidir con una pérdida de la M20... ...y bajar a la línea de tendencia... ...apoyarse un poquito ahí... ...3.816 me da esa zona... Pues depende un poquito, ¿vale? Más o menos, todos son zonas... ...ya sabéis que en puntos exactos... en ...los mercados son harto... ...complicados y harto de conflictivos... ...porque nunca... ...es muy, muy difícil dar con, con el... Con el Dato exacto, ¿vale? Entonces estaros muy atentos a lo que pueda pasar aquí y que se pueda haber reflejado en nuestro mercado. Esperemos que algún día Bitcoin vuelva a perder esa correlación, y que yo creo que sí, que evidentemente será durante un cambio interesante del mercado. Y volvemos a Bitcoin. De momento, vamos a ver si pierde esta línea de tendencia a 50, ¿vale? Pues venirse hasta aquí y perder la zona de 50 en RSI en 4 horas. También puede hacerlo. ¿vale? Vamos a ir a una hora para que veáis algo también, que es esta línea de tendencia, ¿vale? que la dejamos aquí marcada para que viéramos un poquito... <coughs> Perdón. Eh, aquí vamos a bajar. ¿vale? Para que viéramos un poquito esa... Eh, incidencia que teníamos entre el, este máximo y este máximo. Teníamos ahí, subía, teníamos aquí que bajaba, pero bueno, ahora lo estiramos y vemos que nuevamente... Bueno, pues ahora ya nos ha hecho de resistencia. Una vez que te hace de resistencia, cataplom y a esperar. ¿Qué debemos esperar? Bueno, pues si veis, eh, esta línea verde que está aquí marcada, no. Vamos a ver si me da más datos. Esta línea verde no, porque es una línea verde inclinada. Pero, pero, si yo tiro una línea... Vamos a ponerla de qué color. Bueno, de momento vamos a tirarla aquí. Vale, color rojo. A ver si me deja... ...ampliarla... ...así puedo... ...vamos a ponerla de color naranja... ...y... Eh, ...gordita... ...para que se vea... Vale, ahí, ...ahí está... ...bueno pues vemos que esta línea... ...que ahora parece marrón cacota... ¿vale? ...aquí se apoyó el RSI... ...y subió... ...aquí se apoyó y subió... ...aquí se apoyó y subió... ...en esta zona... ...se apoyó y subió... ...aquí se apoyó y subió aquí bueno perdió un poquito más el pico se apoyó y subió se apoyó y subió se apoyó y subió eso es una zona bastante interesante vale eso que estamos en el rango de una hora vale suficiente creo que es más que de sobra para ver que bueno pues si caemos a esa zona vale bueno, pues podría ser una, Podría ser, no quiere decir que lo sea, ¿vale? Podría ser una zona de rebote. ¿Qué implicaría una caída a esta zona? Pues probablemente la caída a esta zona que decíamos... En, comprendida más o menos entre 10.125 y 10.000... Perdón, 20.125 y 20.075 y 10.000. ¡Qué ganas tenemos de que baje a 10.000! Eh, no, yo no creo que baje a 10.000, ¿vale? Puede ser, pero no. A, a 10.000 en cuestión no, creo que un poquito más arriba sí. Eh... Y en su momento, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, ¿cuándo vamos a romper al alza? Pues, pues, sencilla, lo tenemos claro. Aquí, cuando rompamos esta línea de tendencia en RSI, pues, seguramente será cuando salgamos al alza. Mientras tanto, difícil, ¿vale? Difícil. Entonces, es otro objetivo. Hemos visto, por un lado, qué cosas tenemos que ver. Esta ruptura hacia abajo o esta ruptura hacia arriba. Son las, son cosas que nos van a marcar cosas interesantes. Y, hemos dicho por otra parte, el SP500, si pierde esta zona y sigue cayendo, pierde la EMA20 y se viene la línea de tendencia, pues, otra de las cosas que nos pueden decir, oye, pues a mí tenemos una zona de soporte en la que posiblemente nos podamos luego volver a rebotar al la alza. Eh, tenemos... ¿Vale? Cosas por la parte positiva y por la parte negativa, para tener muy en cuenta a, a la hora de tomar decisiones. Luego ya cada uno que tome la que quiera, la que desee, la que le venga en gana a Ethereum. Uh, bien, bueno, pues haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, quizás un poquito más suave, pero bueno, ahí, ahí va el total market. Por otra parte, cayendo, cayendo, ayer cayó y cayó otro poquito, muy poquito, la verdad es que poquito, más, un, más una vera indecisión de momento. Y la dominancia de Bitcoin cayendo con más celeridad, cosa que está bastante interesante. Bueno, vamos a ver. Ojo, ¿vale? Porque yo creo que una vez que lleguemos a la zona de 40, 39 y poquito, ¿vale? Pues quizás ya sea una zona en la que hay que empezar a pensar en mucho cuidado con las altcoins, ¿vale? Mucho cuidado porque si aquí ha sido zona de rebote de Bitcoin, aquí ha sido zona de rebote de Bitcoin, pues bueno, si cae aquí lo más probable es que vuelva a ser zona de Bitcoin, de rebote de Bitcoin. Que puede ser que en algún momento la pierda un poco, como pasó aquí, aquí y aquí, y cada vez la pierde un poquito más abajo. Bueno, pues puede ser, sí, efectivamente. Y que dé un poco de respiro. Pero en el momento que eso pase, ojo, ¿vale? También es cierto, y que a mí lo que me gustaría, ¿vale? No quiere decir que vaya a pasar, pero yo os digo lo que a mí me gustaría que pasase. Y yo sé que más de uno ya lo sabe. Es que perdamos esta zona, un poquito más abajo de lo que la perdimos la última vez, como pasó anteriormente, rebotemos y a partir de aquí ya empecemos a perderla pues yo que sé, haciendo cualquier figura, me da igual, ¿vale? Y que Bitcoin, bueno, pues ya empieza a tener menos de un 40% de uh, dominancia en el mercado. Eso creo que sería bastante bueno para Bitcoin, bastante bueno para otros muchos proyectos que no son Bitcoin, que bueno, pues en un momento dado pueden ayudar. Eh, y hay gente que dirá, ya, pero es que el puro, el tal es Bitcoin. Sí, es verdad, cierto, yo para mí Bitcoin es el rey, Bitcoin es el que debe de, y el que creo que va a sobrevivir a, a toda esta... Eh, catástrofe, bueno, pues ya veremos a ver de qué forma eh, lo hace bien dicho, esto teníamos un punto aquí otro punto aquí, aquí fue un punto de ruptura y apoyo, y bueno, pues si yo lo estiro, ¿vale? me doy cuenta sin querer pues bueno, que <ríe> me he topado con esa resistencia y no la había tenido en cuenta, ¿veis lo que hace muchas veces el decir tengo una línea la he dejado ahí, muerta de risa y no he jugado con ella, pues fijaros. Fijaros si, si, si va, vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué bonito. Cae a por otro, otro perrito piloto. Entonces, bueno, de momento eso es lo que tenemos. Podemos caer, volver a rebotar en ella, caer y yo qué sé. Y luego ya veremos lo que revienta. Lo iremos observando. Porque la dominancia tampoco. Bueno, ¿qué pasa con la altcoins? Pues Se ha habido un poquito de todo. En el la lado más positivo tenemos ahí NJ con un 12-17. Muy bien por ahí NJ. ¿vale? No se ha dado alguna que otra alegría en su momento, pues bueno, ahí sigue pasando la media de 200 y tirando a la zona a una zona superior. Mm, ojo, porque muchos altcoins están gastando, están desgastando, ¿vale? En su RSI. Dodge, por otra parte, igual que Twitter ha desaparecido, pues Dodge dice, ¡hey, que estoy aquí! Soy el, el coleguita de, de Elon Musk y, y todas las tonterías que hace y que dice. Bueno, pues, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, desde la última vez que lo vimos, vamos a estirar por aquí. Enhorabuena, por cierto, a la gente que ha hecho estos trades, porque la verdad es que eh, muy bien. Y otra gente que, bueno, recuperando, pues fijaros, un 145%, en este momento está en la zona de un 111%, desde un poquito más arriba de la zona en lo, donde ha hecho suelo. Muy atentos a la zona de resistencia, evidentemente está en una sobreventa importantísima, espera para una sobrecompra importantísima. Eh, ojo, ojo, vale, porque bueno, pues, eh, es normal que, que tenga caídas después de esas cosas. <risa> uh, mayores mayores o menores pero va a tener caídas vale no no, no tiene no tiene otra que puede seguir creciendo por supuesto que sí por eso también hay que tener otro otro otro otro cuidadito ahí bien qué más tenemos bueno pues LID que también se ha comportado bueno una forma bastante buena pasa la media de 200 y sigue por ahí encima también bastante bien eh, Kratos también lo tenemos por aquí One Earth, uh, OKT Celo, BNB BNB, BNB, las es que tenía pendientes de ver eh, bueno, de momento, ¿dónde se nos ha ido BNB? Pues fijaros, anda en la zona que teníamos marcada de resistencia en la zona de los 337 justo punto 3, ha tocado y se nos ha venido atrás eh, empieza a estar en una zona de sobrecompra interesante, ¿vale? Entonces, bueno mmm, BNB ya sabemos que técnicamente se suele comportar bastante bien Fijaros cuando llega a resistencia, como cae, llegó a resistencia, como cayó, está en resistencia y sobre, 20, perdón, sobre compra, pues lo más normal es que tenga un retroceso. Creo que al menos está en la zona de 200. Si le tiramos un, un FIBO, pues empezar a pensar un poquito en las zonas desde que arrancó el movimiento en las que puede irse, como a, yo creo que a, como poco a la zona de 310. Si nos vamos el Golden Poker, lo tenemos en 289. Zona de 300 podría ser con la media del uh, RSI 291, de perdón, la media de 200. O sea que por ahí, por ahí puede andar, ¿vale? 50% de RSI, media de 200. Eh, atentos a ese retroceso, retroceso con el que nos podemos encontrar con uh, BNB. Bien, y eh, Shiba, por ejemplo, que bueno, también hay muchos seguidores de Shiba. Y gente que dirá, ah, esta es la mierda, no importa. Pero está ahí, es una realidad del mercado. Vale, pues bueno, ha intentado ir a. Bueno, ha intentado, no, ha ido a lo que era un antiguo soporte. Resistencia, no ha podido. También la media de 200 la ha hecho que no, que dice, hey, tío, que te vas para abajo. La media de 100, sin embargo, sí les está haciendo de soporte. Vamos a tirar también de este. A ver si me deja, porque está un poquito. Está un poquito lento. está Tiramos, ¿vale? este tirador antiguo. Y fíjate, clavadito. La zona de soporte la ha la llevado bastante bien. A ver si. Estas zonas de máximos antiguas son pues, clavadas y la zona en la que está ahora esta zona de esta línea verde en los 14.16. Fijaros que es el precio de salida original que tenía en la primera mecha. Eh, entonces, bueno, es una zona bastante bastante importante históricamente. Y la siguiente zona en la que, que visitó cuando tocó aquí la media de 200 que es la que está intentando atacar ahora, en la de 18.25. Fue una zona de soporte en su día interesante. Y también fue una zona aquí también interesante. Entonces, bueno, son zonas a tener muy, muy en cuenta. Eh, si alguien dice, bueno, pues, ¿se puede ir más arriba todavía? Sí, efectivamente, puede intentar romper la media de 200 y consolidar por encima. Y luego, dependiendo de cómo vaya el mercado, la puede volver a perder. ¿Vale? No pasa nada y la vuelve a perder. Y tenemos una zona de soporte bastante clara, históricamente hablando, entre los 905 y los 979. ¿Vale? Vamos a ver qué tal, qué tal se sigue desarrollando. Para los amantes de Shiba, también, Shiba y Doge. Bueno, pues el resto ya, pues bueno, por debajo de, de esos porcentajes. Eh, vamos a terminar con Bitcoin, que no me quiero enrollar demasiado. Eh, el mercado va bien. Eh, bueno, tenemos aquí esta línea de tendencia original, que es la que hemos estado viendo en la otra gráfica. Tengo esta línea de máximos, que de momento, bueno, pues na, una chorrada de las mías que tiro. Eh, y bueno, pues ahí, ahí está, cumpliendo. Vamos a ver si la siguiente vez que toque, Arriba, 21, 138, más o menos. 21, 150. Podría ser otra zona. Para volver a caer, romper, no que romper. Yo qué sé, si va a formar aquí una cuña, si va a formar un canal alcista. Porque, claro, yo puedo verlo así, pero también podría decir... Mmm, esto, ¿por qué lo pones aquí? Que no, déjate de historias. Pónmelo aquí. Y aquí. ¿Vale? Y aunque esto me forme un poquito así en forma de cuña, me mola más. Inclusive, si me lo pones aquí y me lo pones aquí ostras, esto parece un canal ascendente, ya, pero si parece un canal ascendente, también aquí tenemos un fallo del canal esto que dice que tiene que fallar aquí, no pero también tendríamos un fallo de canal si lo hubiéramos si de aquí, veis parte superior, uno, dos mira, un toque aquí, dos toques aquí tres toques aquí, un toque aquí, dos toques aquí el tercer toque, fallo y me voy abajo, puedo perderlo y venirme al soporte, podría ser Podría ser, pero todo esto son puzzles, son pajar mentales que cada uno tiene que ir interpretando como eh, bien crea. Estar muy atentos al volumen, que también nos dice muchas cosas, y como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.